Hola, hola, bienvenidas. A ver, vamos a estar viendo si ya está. Hola, hola. Ya estoy por aquí, a ver. Ya estamos por aquí si estoy en vivo, ahí me veo, hola Cristel, ¿cómo estás? Aquí voy a ver a ver, a ver, vamos a ver, voy a sacar un costadito por aquí. ¿Quién es por ahí? Cristel, hola Cristel, María Vaca, Cariwi, buenas tardes, Lidia, Evelyn, Evelyn, Vicky. Un rapidín, sí, un rapidín. Eh, más temprano, a la una, me conecté para decirles que iba a armar un mini. Un mini que tenía pendiente, así que hoy armamos un rapidín. <risa> voy a abrir, voy a levantar un poquito la cámara para que vean mi, eh, mi guillotina. Qué hermosura de guillotina esta. Voy a dejarlo a un costadito. Es una bellecita, ¿se acuerdan? Recién nomás me compré esta guillotina. Tiene pulgadas, como ven aquí, y tiene centímetros por abajo. Tiene su plegadora, ahí está, una bellecita. Se pliega, tiene una reglita imantada por atrás. Tiene luz, miren, le puse, le puse su lucecita. No sé si la ven ahí, ¿Vale? Ahí está la luz. Ahora que están estos días así oscuritos, me parece maravillosa la luz. La lucecita, vamos a apagarla. Hola, hola. Ahora sí estoy de vuelta, ahora sí vamos a hacer el alguncito. Hola Cristín, de vuelta. Sí, tiene luz. Es una maravilla. Y el, la cuchilla es una cuchilla rotatoria, súper linda. Voy a cortar ahora con ustedes acá. Muy, muy bonita. Por acá está para, la, para las pilas. Muy bonita. Es esta deluxe, ¿no? Esta es la última que me compré. Dicen que corta cartón. Yo hasta ahora no he intentado cortar cartón. Pero me parece una maravilla. Tiene luz. Parece de madera. Es hermosa. Sí, es hermosa. Parece de madera, pero no es de madera. Pulgadas y centímetros. Ahora que vamos a trabajar con pulgadas. Esta me parece maravillosa, ¿ya? Listo, ahora vamos a cortar. Desde cero vamos a trabajar, ¿ya? Vamos a tener cartulina liner. Ahí está la cartulina liner. ¿Se acuerdan que les dije que vamos a tener ocho cartulinas? ocho de 11 por 6, un cuarto. Ocho cartulinas, ¿ya? Hola, buenas tardes. Ya saben, me ayudan a compartir... La idea es que me ayuden a compartir para que cada vez seamos más, ¿no es cierto? Este álbumcito va a ser un álbum de 6x6. Eh, 6. Vamos a hacer primero la estructura. Ya saben, dos cartoncitos de 6, un cuarto por 6, un cuarto. ¿Ya? Dos cartoncitos, ahí está. Yo lo tengo apuntadito. Ocho cartulinas de 11x6, un cuarto. Ahí está. 11x6, un cuarto. Son ocho, una... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo ya lo tengo cortadito. Quería cortar una más. Pero ya las tengo cortaditas. De 8 por. Eh, perdón, de 11 por 6. 6 un cuarto. Hola, hola. Hola, hola, chicas, ¿cómo están? Bienvenida, puede ser en realidad cualquier cartulina a partir de 180, ¿ya? Para que sea eh, su base, ¿ok? Eh, y además, les dije que también íbamos a tener cinco lomitos, ¿no? Cinco lomitos, cinco lomitos de 6, un cuarto por 2, un cuarto. Vamos a cortarlos los lomitos, ¿ya? Vamos a cortar cinco lomitos, ¿ya? Vamos a cortar por aquí. De 6 un cuarto. Aquí me voy a 6 un cuarto. De 6 un cuarto. Por, ¿Cuánto les dije? Por 2 un cuarto. Necesitamos 5. De 6 un cuarto. Por 2 un cuarto. Necesitamos 5. Una. Miren, porque vean que estoy cortando desde. De, desde cero vamos a hacer este algoncito. Dos. Necesito cinco. Acá. No, necesito otra. De seis un cuarto. Ahorita las leo un ratito. Seis un cuarto por dos un cuarto. Los cinco lomitos. Otra de 2, un cuarto. Ahí está. 5. ¿Ya? ¿Cuántos vamos? 1, 2, 3, 4. Y nos falta 1. Nos falta 1. Ahí venimos, ¿ven? 6, un cuarto. Voy empezando de 0, ¿ah? ¿eh? Por 2, un cuarto. Ahorita las leo un momentito. A ver dónde están las preguntas. Ya, cinco. Una, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Ya? Entonces, recordamos: ocho páginas, porque estas van a ser las páginas. De once por seis, un cuarto. Luego, cinco lomitos de seis, un cuarto, por dos, un cuarto. Y por, último, y por último, necesitamos un lomito, este es el lomito, de 6, un cuarto por 4. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno, gracias. El grosor, este de aquí es de eh, 220, pero ustedes pueden hacer sus, eh, eh, su base a partir de 180, no sean bolas con eso, ¿Ya? Entonces, eh, la otra es de 6 un cuarto por 4, ¿ya? 6 un cuarto. Este es un segundo lomo ya más grande. 6 un cuarto por 4. Mis buenas tardes. La cartulina Tim ti, Liner tiene color diferente por ambos lados. No. Los dos colores son exactamente iguales. Correcto. Exactamente igual. Compartido. Hola, Vilmita, ¿cómo estás? Ya, listo. Estamos listas. No vayan a mandar a pedir nada ahorita porque no estoy, ¿ya? Porque me andan pidiendo, andan eh, mandando los deliveries. Ahorita no estoy. Ahorita estoy haciendo clasecita. Ya, muy bien. Hola, Cari, buenas tardes. Hola, Kelita, ¿cómo estás? Ya, entonces ya tenemos... Este material es el que necesitamos, ¿ya? Ahora sí sacamos esto, porque ya no lo necesitamos. Vamos a sacarlo. A ver. La voy a guardar. Me, me parece súper cómodo guardarla así, totalmente, totalmente cerradita. Menos espacio, ya. Ahora voy con la scorepill o la scoreboard. Ahora sí, ¿qué hacemos con las páginas de 11 por 6, 1 cuarto? ¿Qué hacemos con ellas? Vamos a marcarlas. Así, ¿en dónde las vas a marcar? En justo en 6, 1 cuarto. ¿Ya? Todas las vamos a marcar en 6, 1 cuarto. Eso quiere decir que vamos a dejar un cuadrado de 6, 1 cuarto por 6, 1 cuarto, ¿no? Porque este es de 11 por 6, 1 cuarto. Entonces, vamos a marcar en 6, 1 cuarto todas las páginas todas miren para que vean qué fácil es ah ¿eh? seis un cuarto marcamos hola hola buenas tardes cómo están seis un cuarto nuevamente la que sigue en seis un cuarto no sé. seis un cuarto esta tablita de We are me gusta porque ya tiene las medidas marcadas. Miren, les muestro. Ahí. Aquí no hay forma de que se equivoquen de los cuartos, de los octavos. ¿Mm? Esta es la última también que me compré de WIAR. Se hizo un cuarto. Atentos todos, ¿eh? Porque es súper fácil, ¿eh? ¿Cuántas eran? A ver quién me dice. Seis, un cuarto. ¿Cuántas páginas eran, chicas? Seis, un cuarto. Les dije que iba a ser fácil y rápido. Solamente que si no me voy a quedar mucho tiempo. Solamente voy a armar la estructura. Seis, un cuarto. Por aquí siempre estoy buscando tratar de hacer. Cosas fáciles, ¿no? Ocho páginas. Ahí está la Julita, Lenita. La Están atentas. Muy bien. Estas vienen a ser nuestras páginas. Son 8 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, esta es la que está escrita: 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y esto también vamos a usar 8 Las 8 están marcaditas por ahí Listo, las dejamos a un costadito Y ahora nos vamos a los lomitos ¿Cuántos lomitos dije que iban a cortar de 6 1 cuarto por 2 1 cuarto? 5 lomitos ¿Cierto? 5 lomitos Aquí... Vamos a marcar, voy a bajar aquí un poquito, ahí, vamos a marcar en 1, miren, y en 1, 1 un cuarto. O sea, el lomito va a ser de 1 cuarto nada más, ¿lo ven ahí? ¿Sí? 1 y 1, 1 un cuarto. ¿Ya? Ahí está. Doblamos bonito. Y ahí está su primer lomito. Si ¿Sí lo ven, ¿no? Ya. Los cinco. Y uno y uno y cuarto. ¿Quién va a hacer este albuncito conmigo? A ver, ¿quién lo va a hacer conmigo? Porque claro, yo puedo enseñarles, pero si no lo hacen, ¿cuál es la gracia Creo que voy a hacer un concursito. Ahí está. Porque es fácil, ¿ah? ¿eh? Y no necesariamente tienen que hacerlo con estos papeles. Pueden hacer... Lo importante es que hagan la estructura. Ahí. Marcamos. Cinco lomitos. Ajá. Va a ser un albuncito bien, bien bonito. Fácil. ya está. Yo sé, ustedes me piden. Por eso es que yo tengo que hacer. Ahí va. Ya. Van tres... Nos faltan dos. En uno y en uno un cuarto. Cinco. La Vicky está atenta. Muy bien. Son cinco lomitos. Cuando yo digo lomito, parece que hablara de lomito. Ahí está. De un lomito el cubo. Ya. Uno y uno un cuarto. Ahí está, marcamos bien, ya, bien marcado. Ahí está. Entonces son cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco lomitos. Ya está. Ahora ya tenemos las páginas, ya tenemos los lomitos y nos falta el lomo mayor, el lomo grande. El lomo grande es de 6 1 cuarto por 4, 6 1 cuarto por 4 pulgadas, ¿cierto? Entonces, ¿a dónde vamos a marcar? Vamos a marcar en 1, miren ah, en 1 y en 3. Acá, en 1 y en 3. ¿Ya? El de 6, un cuarto, por 4, vamos a marcar en el lado de 4, 1 y 3. ¿Ya? Y luego vamos a marcar, voy a ponerme más cerquita, cada un cuarto. O sea, un cuarto, medio, 3 cuartos, 2... 2, 1 cuarto, 2 y medio, 2, 3 cuartos. Así. A ver, ¿quién está conmigo? ¿Quién está conmigo? Entonces, en el lomito de 4 por 6, 1 cuarto, ahí está 6, 1 cuarto, marcamos primero en 1 y en 3 pulgadas, acuérdense que estamos hablando en pulgadas, y nos vamos cada Cuarto, un cuarto, un, un cuarto, un y medio, a ver, ahí, ahí, ahí, uno y medio, tres cuartos, dos, dos, dos, un cuarto, dos y medio, dos tres cuartos y quedamos en tres. Ya. Este es el lomito que va a ir encima y lo vamos a comenzar a marcar con nuestra plegadora. Hola. Navetze, Navetze, ¿cómo estás? Ajá. Este de aquí, les cuento, es un lomito especial. Entonces lo vamos a marcar así con nuestros deditos, ahí, porque este va a estar, eh, no va a estar marcado, marcado, sino va a estar como como abombadito miren algo así algo así no ver, este, este este este aquí me va a servir mira. viendo ¿Qué dice viendo las bellezas que harás <risa> ya miren yo necesito que este lomito esté así ya entonces con algo redondito lo acomodamos, ¿ya? Esta es la idea, que quede así, este lomito, ¿ya? Sí, hola, ¿cómo estás? Gremilda, Gen, Genilda, Genilda, Genilda Reyes, ahí está, ¿ya? Muy bien, ahora sí, ya está, ya está listo. Aquí, páginas, lomitos y el lomito principal. ¿Sí? Ahora sí, ya no necesitamos este. Así de facilito es lo que les quería enseñar. Ahora sí, ya nos ponemos a armar la estructura. ¿Ya? Hola, hola, milagritos. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Miren, ¿ah? ahí están las paginitas. Entonces, todas van a estar dobladas. ¿Ya? Una para un lado, otro para el otro lado. Una para adelante, otra para atrás. Para adelante, para atrás. Para adelante y para atrás. Ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir armándolas uno a uno. ¿Ya? Para que no se vea lo que he escrito, esta la voy a poner atrás. Entonces, una va a ir para adelante y la otra va a ir para atrás, ¿lo ven? Ahí me están viendo, ¿no es cierto? Ya. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cerrarla en U, porque esto va a ser como un bolsillito también. Aquí van a poder poner un tarjetón. Hola, mis cari, recién viendo la belleza que vas a hacer. Ay, miren, pues recién está viendo la belleza que vamos a hacer. Todavía no saben si va a ser belleza. <risa> Ya, entonces, si ¿sí me entienden, no? Vamos a pegar en U. en U. En U, en U. Vamos a pegar aquí, aquí y aquí. Estamos preparando primero las páginas, ¿ya? Perdón, ¿qué cartón es? Estuve buscando en mi zona cartón capa y no encontré. El cartón, este de aquí es cartón capa, sí. Este de acá. Cartón capa, cartón piedra, cartón eh, en aglomerado, como le quieran llamar en su país o en, en donde vive Cartón capa. Ya, entonces, si estás hablando de esta cartulina, la cartulina es una cartulina liner, pero ustedes lo pueden hacer con la cartulina que tengan, chicas. ¿Ya? ¡Ojo! Ya, entonces, ¿qué cosa hemos hecho? Hemos hecho una especie de... A ver, voy a sacar una cartulina chiquita como para que puedan ver que ahí se puede meter algo. A ver, a ver, a ver. Ahí. Voy a cortar esto ya. Para que vean que se puede meter algo, porque hemos hecho como un sobrecito, ¿no es cierto. Ahí, este. Ahí. ¿Ya? Ojo, entonces eso van a ser en cada una de las páginas que vamos a preparar. Un bolsillito, ajá. ¿Ahí lo ven? Perfecto, bien. <coughs> Están atentas, muy bien. Me parece muy bien que estén atentas. Todas las páginas las vamos a hacer así tal cual, ya todas, vamos a hacer unos bolsillitos, entonces venimos a esta, miren ah, por un lado y por el otro lado, ahí, es fácil ah, ¿eh? la estructura es súper fácil, ¿quién la hace conmigo? a ver, levánteme la manito de las 46 personas que están ahí, ¿Quién, ¿A quién le va a provocar hacerlo? En U, en U. Vamos a hacer un bolsillito. Ya, en U. Bien derechito, ¿ah? ¿eh? Ya. Entonces, aquí tenemos otro bolsillito. ¿Sí? Otro bolsillo. ¿Cuántas páginas van a quedar entonces? Si teníamos ocho y estamos haciendo esto, ¿Cuántas páginas van a quedar? A ver, me cuentan. Mientras yo sigo pegando en un... El... Amo hacer esto, ¿saben? Escrapear. Por más enferma que me sienta. <risa> es mi relajo. Ahí está. Podemos ponerlos así juntitos para que se pegue bien. ¿eh? A ver, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién ha levantado su manito? Milagros Prado, yo, pero prefiero mirar primero. Ah, sí, primero miren, está muy bien. Miren primero. Ajá. ¿Cuántas páginas van a quedar entonces? Quedan cuatro páginas tipo bolsillito, ¿no es cierto? A ver, seguimos comprobando. Ya, esta es la idea. Ya tenemos una, dos, tres, y nos falta una. Entonces, si eran ocho páginas, se quedan en cuatro. Muy bien, esta vendría a ser la última. Le en A ver, todos a compartir para que más personas aprendan y sepan hacer este álbumcito tan facilito y se animen. Yo sé que hay muchas chicas que, que por ejemplo han hecho el álbum el o lo que yo he, yo he compartido por acá por la página y me envían y me dicen ¡Ay, Cari! Primera vez que hacía algo dentro de tu página y desde ahí se les prendió el bichito del, del scrap, ¿no? Y eso me gusta. Porque cada vez somos más. Yo lo hago más tarde. Prometido. Ahí está la cari. ¿ven? ¿eh? Mariquispe. Hello, mis cari. Buenas tardes. Aunque haga frío. Ahí estamos. Ay, sí. Hace frío. Yo también tengo frío. Yo también tengo frío, chicas. Peor con estos dolores contracturales. Peor todavía. Ya. Ahí está. Nuevamente les enseño que esto ha hecho un bolsillito ¿Ya? Esa es la, es la gracia. Entonces, de ocho páginas quedaron cuatro paginitas. Ahí están, ¿lo ven? ¿Ya? Y todas van así. Estas ya son las páginas, para que vean. Ah, esperen espérense. Ahí, chic, chic. Así. Así. Y ahí. Ahí termina. ¿Ya? Son cuatro paginitas. Bien, ahora venimos con los lomitos. Los lomitos chiquitos, ya. Cada lomito de cuánto era de 6 un cuarto por 2 y un cuarto, ¿no? Y marcado en uno un cuarto en, en uno y en uno un cuarto, cierto. Entonces vamos a proceder a pegar así. Acá está la primera página. Ahí está. Y vamos a proceder a pegar aquí. Ya, ahí. Ok. Hola, hola, bienvenidas. Miren, les he hecho un albumcito bien facilito, ¿ah? ¿eh? No se pueden quejar. Fácil, fácil, súper fácil. Ahí está. Yo lo estoy haciendo con esta cartulina liner, pero ustedes en realidad lo pueden hacer con la cartulina que deseen. ¿Ya? Con la cartulina que deseen. Mira, al toque pega esto, ¿eh? Ya. ya esta es nuestra primera página. De ahí venimos para acá, agarramos el otro lomito. Me dicen si estoy muy rápido, ¿ah? ¿eh? Me dicen si estoy muy rápido o si estoy muy lenta. Y colocamos el otro lomito acá. Lo estoy tratando de hacer lo más simple y fácil, ya. Ahí está. Vamos a colocar aquí, al costado del otro lomito, ahí va a venir este. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, Aura. ¿Qué es de tu vida, querida amiga? ¿Cómo estás? Ahí está, ahí vamos armando, ahí vamos armando, vamos para la otra página, esta, que va a venir aquí exactamente. Hola, gracias por los corazoncitos, muchas gracias, se agradecen todos los corazoncitos que le envían a la miscari. Muy bien. Estamos en los lomitos, ¿ah? ¿Cuántos lomitos eran? Cinco, ¿no? ¿Cuántas paginitas son? Cuatro. Ahí. ¿Queda grabado? Sí, queda grabado. Sí, yo no borro nada, chicas. Todo queda grabado. Todo queda grabado. Ahí está. Ahí lo ven. Oye, oh, me dio calor. Un momento. Me voy a sacar mi, mi charletito. Bien, Cari, ya llego. Aura, ¿dónde estás? Con razón. ¿Dónde andas, Aura? ¿Dónde andará la Aura que nos tiene abandonadas? Pues por eso dice ya llego. Porque nos tiene abandonadas. Ya, seguimos. Otra paginita más. Sí, queda grabado, no hay problema. Seguimos con los lomitos. Vamos a ver quién se anima a hacerlo y me lo manda, ¿ya? Yo no hago cosas muy, muy complicadas, no como en la academia, porque en la academia sí nos, nos damos dos horas. Trabajamos. Entonces, no quiero hacer nada complicado para que ustedes digan, ¡ay, esto está fácil! Ya después, cuando entren a la academia, ya, ya van a ser cosas más complicadas. Al menos las nuevas, ¿no? Llegaré con novedades. ¡Oh, Aura! Cuéntamelo todo. Exagera, por favor, mujer. ¡Qué emoción, por Dios! Me encantan las novedades. Me encantan. ¡Hola, Mari! Ahí está María Melgar. Buenas tardes, mis cari. Me alegra que esté mucho mejor. Gracias. Sí, estoy mucho mejor. Me nutro de ustedes, chicas. Yo me nutro de ustedes. Yo me nutro de ustedes. No hay nada que hacer. Ya. Ahí. ¿Qué he hecho? <ríe> por estar leyendo. ¿Saben qué? Por estar leyendo. Porque este... Está bien, está bien. Lo que pasa es que me falta uno... Ya, miren, miren, miren, miren, por estar leyendo y, y viéndolas, miren, así vamos, ya, así vamos. Lo importante es que una de estas, una de estas quede aquí para poder poner el, los dos, este, las dos tapas, ya, está bien, estamos bien, estamos bien. Está bien acá. Yo las leo, estoy que converso, me río, ¿no? Me río con ustedes. Te mando un beso, nos vemos. Gracias, Aura. Un poco tarde. Hola, Patti, ¿cómo están, chicas? Bienvenidas todas. Todas son bienvenidas. Muy bien. Ahí está. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Poniendo los lomitos. ¿Se acuerdan? Los lomitos. ¿Se acuerdan de los lomitos? Yo las leo y me, me entretengo, pues me entretengo. Ahí está. Acuérdense que esta es nuestra primera página. Estamos con la última página porque son solamente cuatro, ¿no? Aquí va este. Hola, hola. Llegué, hola, oh, llegaron, Karen, Lisset, yo pero cuando termine mis tareas pendientes, <ríe> la julita, <ríe> álbum, libreta, flores fomirán. más, más la. <ríe> ay la julita, sí pues, hay bastante tarea, si estás en el festival, en la academia, hay bastante tarea, pero así nos mantenemos ocupadas, sí o no, así nos mantenemos ocupadas. Ya, seguimos, seguimos, seguimos, seguimos. Uh -huh. Ya, ¿cuántos lomitos tenemos? A ver, tres lomitos, ¿no? A ver, a ver, a ver. están derechitos, ahí está tres lomitos. ¿Ya? Entonces me faltan dos lomitos, ¿cierto? Entonces, un lomito va a venir acá y el otro lomito va a venir acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque necesito estos para las tapas, ¿no? Para la tapa de atrás y para la tapa de adelante. ¿Ya? Mientras tanto, vamos a seguir así para que esté bien derechito, ahí está ya, ahí van tres vamos a poner este de aquí es fácil, lo pueden hacer del tamaño que quieran, una vez que ya aprendan a hacer la estructura la pueden achicar, lo pueden agrandar este vamos a ponerlo adelante Ahí lo ven. Ya. Y el último la vamos a poner acá atrás. ¡Bú, más tarde, mis. <ríe> Hola, Juli. Juli. Ayer enseñé tu hermosura que me mandaste. Tu banderín. ¿Viste mi videito? Espero que sí. Ya está. Ahora sí, este viene acá. ¿Ya? Es una estructura diferente, ¿ah? ¿eh? Bonita y diferente y sobre todo fácil. ¿Vale? Ya. Listo. Miren, ahí están los cinco lomitos... 1, 2, 3, 4, 5, acuérdense que uno va adelante y el otro va por atrás, ¿sí? Porque aquí van a ir nuestras tapitas, nuestras tapitas, ¿sí? ¿Ya? ¿Cuál es la idea? Que las cuatro páginas, una abra así, la otra abre así. Ahí, ¿ya? Abrimos acá, ahí, es simple por dentro, es bien simple. Eh? Por aquí, ahí y está al final. ¿Ok? Súper fácil. ¿Quién ya me tiene? ¿En serio mismo no vi tu besita en la tienda? Sí, trata de mirar ahí la, el videito que hice ayer. Bien, ya está eh, la estructura. Ahora vamos a forrar las tapitas acuérdense que todavía tenemos este sí pero este va a ir después de que forremos las tapitas ya este va a ir así encima va a ir bien chévere ¿sí? ya ahora sí ¿Quién no sabe forrar tapas Uf, todo el mundo sabe forrar tapas así que esto es facilísimo ya a ver ah, vamos a cortar primero eh, de 8 por 8 más o menos de 8 por 8 pulgadas Sheila, hola Sheila, Sheila es una de mis compañeras de las misericordiosas que están, eh, que reza todos los, todos los días a las 3 de la tarde. Vamos a cortar de 8 por 8, ya para poder forrar, 8 por 8, ya y necesito otra de 8 por 8. Miren mire la lucecita, ¿qué tal? Linda, ¿no? 8x8. 8x8. 8x8, ya está. Apaga la luz misteriosa para que no se acabe Y ya. Entonces, si nuestras cartulinas, nuestros cartones... Son de 6 un cuarto por 6 un cuarto con 8 por 8 podemos forrar sin problema. Muy bien, vamos a forrar mientras conversamos. Ya, este de aquí, los dos tienen el mismo, lo mismo. Ya, a ver qué me cuentan. Hace frío, ¿no? Realmente hace frío. Tengo mis piecitos heladitos. Heladitos tengo mis piecitos. Ahí está, vamos a forrar. A ver, ¿les está gustando el albuncito? Está fácil, papayita, papayita, papayita, papayita. Papayita, papayita, papayita. papayita, papayita. Yo siempre agarro, esto me enseñó mi amiga Mili Orrego, un trapito. voy marcando. Ahí. Bien marcadito. Vamos a pegar de una vez los dos. Los dositos. Sí, dice la Julita. Sí, facilito, facilito la academia no puedo ser facilito pues no pero acá si sí hacemos algo bien facilito sobre todo estructuras como para que las chicas vean que no es complicado esto es muy fácil el scrap es muy muy fácil y divertido estos son cartones de 6 x 6 ya ah, 6x6 6 un cuarto por seis Ya, está. ya lo marcamos. Ya saben a quién vamos a entrevistar mañana. ¿Ya adivinaron? Yo a Jenny la conozco hace muchos años cuando empecé en el scrap. Y miren, este, recién puedo entrevistar en escraperas de miércoles. Ya. Vamos a agarrar. El esquinerito, ¿dónde está el esquinero? Yo lo tenía por acá el esquinero, ahora no lo encuentro. Ay, la miscarina, ya está, está, está. está. Hola Mari, a Jenny, sí, vamos a entrevistar a Jenny, como les digo, tengo mucho, muchos años que la conozco a Jenny, ya vamos a cortar con el esquinero también de mi amiga Silvita. Ella tiene un juego de esquineros que les tengo que enseñar. Es una belleza el juego de esquineros para encuadernar. No lo voy a usar ahora porque no voy a necesitar encuadernar así con todos sus esquineros. Pero díganme si no son una belleza. Rosaditos. Esto los tiene eh, Silvita también a la venta. Y les sirve tranquilamente para que puedan hacer sus encuadernaciones sin problemas. Ahora solamente voy a usar su esquinerito. Miss, que también nos enseñe sus flores. ¿Quién? Miss, que también nos enseñe sus flores. ¿Cuáles flores quieres que te enseñe, Lidia? Cuéntame. Ah, las flores de este que, que Jenny nos enseñe. La Por supuesto que Jenny nos enseñe sus flores. Ah, pero no va a ser tutorial. ¿ah? Pues acá. Uy, no quería marcar acá mi, mi map nuevo. Ah, No quería marcar, pero ya bueno, ya. Me voy a marcar. Para eso sirven los mates, para marcarlos. Tengo tantos mates. Sí, voy a entrevistar a mi querida amiga Jenny T. ¿Qué dice? Karina Fiorella, la tienes que preguntar a Jenny por su afición por el tejido. ¡Claro! Ustedes tienen que, ustedes tienen que decir qué cosa es lo que quieren saber. Ustedes tienen que decir qué cosas es lo que quieren saber. Ah, ya, las cosas, su afición por el tejido. Perfecto. Vamos a preguntarle su afición por el tejido. Miren, yo hago esto. Antes de echar la goma, lo marco. Y marco bien. Sí, ahí. ¿Ya qué más quieren que les pregunte a Jenny? Jenny es una artista realmente muy, muy talentosa. Así que tienen que aprovechar. Miren, luego aquí lo marco también. Aquí marco. ¿Por qué? A la hora que nosotros hacemos esto, ¿no? Hay un, un, un, un, vigie, un ligero quiebre que se ve bonito cuando está bien, bien cuadradito. ¿Ya? Si ustedes no hacen estos, estas marquitas que están acá, a la hora que le den la vuelta va a quedar medio embombadito. Y la idea es que quede bien cuadradito, ¿no? Que se vea bonito, que se vea prolijo. ¿Ya? Entonces, yo hago esto, también me enseñó mi amiga Orrego, por eso es que es tan importante que cuando uno lleva clases, aprender de cada una de las maestras, ¿no? A mí me encanta cómo hace sus clases la milio reto. ¿Ven? Hago como una eh, segunda marca ahí, ¿lo ven? Y ahí, a la hora ya que marco, antes de echarle la goma, ya mi cartulina ya está acomodada para que quede prolijo el trabajo. Es que tenemos una anécdota con ella por el tejido. Ah, ya, ya muy bien, Akemi, me haces acordar, ¿ah? ¿eh? Todas a la hora, ocho y cuarto. Ahora sí salgo en escraperas de miércoles. No salí la última vez por mi problema de mi desgarro muscular. Ahí está, ¿ven? Entonces ya una vez que ya está, entonces que ahora sí ya con tranquilidad. He hecho la gomita. Ya, yo le echo aquí y luego un gusanito así. Ya, y marco. Yo tengo una paletita, esta de acá, que me ayuda bastante ya y luego al final aquí ya para que quede bien cuadradito sí ya primero los dos extremos ya muy bien voy a preguntarle Jenny primero aquí en la esquina y luego hago un gusanito ¿Ya? muy bien marcamos ahí y luego lo dejo bien marcadito acá. Miren cómo se ve diferente. ¿Ven? Ya. Se ve más prolijo. ¿Sí? Ver, ¿lo ¿Ven? Ahí. ¿Qué dice Kemi Michelle Alfaro? Me avisas, por favor. Uy, le tienes que avisar. Sheila, le tienes que avisar a Kemi. Ya, las esquinitas. Yo las peñizco un poquito aquí. Aquí las peñizco a cada ladito. Y recién ahí. He hecho una línea de goma y gusanito. Y listo. Sí, va a estar súper interesante. Han estado pidiendo a Noura. Creían que era Noura la que íbamos a entrevistar. Así que Noura va a estar la otra semana. Yo digo, va a estar la otra semana. Todavía no le hemos dicho nada. Ya está. Ahí está. Hola, Gilda, ¿cómo estás? Ahí está. Miren qué bonito queda. Miren las esquinitas bien escondiditas. A ver, ahí. Ahí. ¿Ya? Entonces, hay algunas que simplemente lo pegan, pegan esta esquina, así. La pegan y luego le dan la vuelta. Eso también es válido, ¿no? Y si no, a mí me gusta más peñizcar las esquinitas para que se escondan. A ver. Ahí, ¿eh? Yo la peñizco. Echamos una línea de silicona y gusanito. Ya. Ya está. Miren qué chévere quedó. Así, aunque parezca mucho trabajo, vale la pena para que sus tapas queden bien prolijitas, ¿ven? Miren, bien cuadradita, no está bombadita, bien cuadradita. Ya, lo mismo vamos a hacer en el otro, solamente que ya lo voy a hacer más rápido, porque ustedes ya vieron esta explicación. <coughs> ya, a ver, cuéntenme. Cuéntenme. ¿Qué más quieren que les pregunte a Jenny CT? De sus hermosas flores, por supuesto. Ay, me encanta el estilo que tiene Jenny, ¿ah? ¿no? por acá. Ya, nuevamente marcamos. ¿Le gusta pellizcar mejor estar en a la distancia? Sí, me gusta más pellizcar. Ahí. Así, marcamos y ahí. Nuevamente otra marcadita aquí. Ahí. Ahí. Y ahí. Doble marcadita. Silicona, una gomita y gusanito. ¿Cómo me inscribo a los cursos? Bueno, es fácil. Me escribes a mí o a Vilmita mi y te pasamos toda eh, la información, este, Vicky. Nos conectamos todos los martes y jueves. Hoy día, por ejemplo, hay clases. Todos los días, todos los martes y jueves, perdón, a las 8 de la noche. Todos los martes y jueves. Y todos los meses tenemos un tema en especial. Este mes, por ejemplo, es bodas. Entonces, este mes todo es relacionado a bodas. Pero las alumnas pueden hacer su trabajo de lo que quieran en realidad, ¿no? O sea, no es obligación que sea de bodas. Si tú quieres... Usar el proyecto o la estructura para un álbum de bebé. El otro mes es bebé. Entonces, nosotros lo dividimos por por meses. Muy bien. Aquí también, si ustedes no lo quieren pellizcar con el, el huesito, solo con el huesito, pueden también meter esa esquinita. Por un lado y por el otro lado. Ahí está. Así que me escribes y ahí está Vilmita, ¿eh? Ahí está. Solo mensajes, sí, solo mensajes de Vilmita. No, no, no pueden llamarle al, al teléfono. Ese teléfono solo es para mensajes de WhatsApp. A veces me dicen, mis Vilmita no contesta. Es que ella no, no, no tiene para llamadas, en pocas palabras. Solo para mensajes. Así que ahí escribe la Vilmita, Vicky, que justo está Vilmita ahí. Ya está. Ahí. Y el último. Compartido. Gracias, Isabelita. Muchas gracias. Sí, solo por WhatsApp, chicas. Solo por WhatsApp. Isabelita, en este mes. Ha hecho un trabajo hermoso, hermoso, hermoso, hermoso. Que yo estoy, que quiero hacerlo. Y me vino el dolor y ya no lo pude hacer, pero lo voy a hacer. Listo. Ya está. Quedaron las dos tapitas, ¿ven? Una y dos. Aire, ¿ven? Ya. Muy bien. Ahora, este va a venir acá, ahí, y este de aquí va a venir por acá. ¿Lo ven? Miren, ya está quedando nuestro algoncito qué bonito. Luego, va a venir este, ¿se acuerdan? Y lo vamos a colocar aquí, aquí, ahí. Ya les estoy mostrando más o menos cómo va a terminar. Aquí y aquí. ¿Ven? Así va a quedar el luz. Una bellecita, por Dios. Lindo. Ya ven. Yo sabía que les iba a gustar. Ya, vamos a pegar. Vamos a pegar. Vamos a dejarlo pegadito. Acuérdense que hoy solamente vamos a hacer esto, ¿ya? No puedo estar mucho tiempo aquí sentada. Aunque no lo crean, me duele, como no se imaginan. Pero más puede, este, mis ganas de, de compartir. Esa es la verdad. Pero sí estoy adolorida. Ya, entonces venimos por acá y lo pegamos bien. Ya. Bien pegadito. Me gusta. ¡Ay, qué bueno que les esté gustando! ¡Qué bueno que les esté gustando! Hoy solamente la estructura. Mañana continuamos. Ahí está. Ya. Ahí. Y vamos por el otro lado. Está muy buena la clase, Miss. Estoy atenta, acompañada de un chocolate caliente. ¡Oh, qué rico! ¡Oh, qué rico! Me voy a ir a preparar mi chocolate. Mi amiga Tania... Bueno, ella es una alumna, no la conozco. Pero tiene mucho tiempo, muchos años con, conmigo. Me, me mandó de Cusco un queso riquisísimo. Que ya nos lo terminamos. Y un chocolate... Y un chocolate de taza, ¿no? Entonces estoy desde hace tiempo que le quiero decir a mi mamá. A mi mamá, porque yo no hago. <ríe> que me prepare el chocolatito de Cusco. ¿Cómo está? Y aquí, y aquí. El lomo lo pega después. Sí, el lomo lo pego después. Ajá. Lo voy a... Yo les enseñé. El lomo lo voy a pegar acá después. Ojo, ojo, que también podría ser, eh, también lo había pensado María, ¿eh? lo había pensado hacerlo por dentro, también. Aquí ya va a depender de su gusto. La verdad es que va a depender del gusto. Yo lo quiero poner aquí, porque después aquí voy a poner otra cartulinita más, ¿ya? Pero, así como Mar vaca está preguntando, ¿Lo pego después? También lo puedes pegar antes. O sea, lo metes aquí, el lomito. También podría ser, ¿ya? Ustedes ya hacen sus variaciones, pues. ¿Qué les parece? Ustedes ya hacen sus variaciones. Carinita, ¿va a quedar el video grabado? Sí, Mercy, el video queda grabado con mucho cariño para ustedes. ¿El lomo de las tapas es cartulina liner también? No, este, Elena. Es una cartulina que ahorita... De repente por ahí alguien me ayuda y dice que cartulina es es una cartulina yo le compro todo a Ale Papers ya no recuerdo el, esta cartulina pero es tipo tiene un eh, un tipo cuero miren acabado bien bonito no ahí está esta es la liner la de adentro ahí lo ven ¿Sí? Ya. miren a ver cómo estábamos por acá entonces ya está y este ya está. Ya. ¡Vuela! Les quedó su alboncito. Miren qué bonito el alboncito. Ahí están los lomitos. Las tapitas. Ustedes van a abrir así. Chiquichi, chiquichi. Las fotos. <coughs> Perdón. Ay, necesito agua. Voy a irme a servir mi tecito. Ahí, ahí, ahí. Disculpen si no me puedo quedar mucho tiempo. O sea, como para terminarlo, ¿no? Pero vamos avanzando, lo que les parece. Miss, ¿aproximadamente cuánto de cartulina liner se usa? ¿Cuánto de cartulina liner? Eh, a ver, tenía como... Me parece que como 8, 8 pliegos de 30 por 30. Este. ¿Quién me pregunta? Sí, Miss. Uh -huh. eh, ok, es cartulina leather. Ahí está, Julita está diciendo. Cartulina leather, muy bien. Eh, me encanta la estructura. Qué bueno, Mercy. La cartulina liner es similar a la cartulina craft. Sí, muy parecida. Está bello. Un pisco mejor. <ríe> sí, me voy a tomar un pequeño. Ya, miren, aquí lo voy a poner este. Ya, Ustedes lo pueden hacer de cualquier otro eh, Otro material, ojo, hasta de, misma, de la misma este, cartulina de, de diseño, ¿no? Yo lo que trato eh, hago aquí con ustedes es... Eh, eh, utilizar el, el menor material posible, ¿no? O, o lo más fácil para ustedes, ¿ya? Ahí está. Vamos a, a terminarlo. Esta es la que hicimos. Este es el lomito que hicimos. También lo pueden hacer de acetato, por ejemplo, ¿no? Yo ya he hecho un albumcito con acetato muy bonito. Ya, entonces, ¿dónde vamos a echar la gomita? Aquí, en todo este lado que tenemos aquí ya ahí qué bueno que les haya gustado vamos a poner aquí encima a ver ahí vamos a poner ahí para quedar re bonito este sí. es pues un albumcito tipo libro no ya, y por este lado pegamos el de acá. Ven, ahí va a quedar. Sí, buenas tardes, qué lindurita estás haciendo, mis cari. Hola, Navela. Está quedando muy bonito. Sí, yo ya sabía que les iba a gustar. Y vieron que es súper fácil, sencillito, nada complicado. A ver, aquí se voy a meter el dedo para echarle. ahí Ya, yo buscando siempre cosas facilitas para ustedes. Y este lo pegamos acá. Sí. Ya, a ver, ¿qué les parece? Súper linda, ¿no? Lo bueno es que ustedes pueden ir poniendo más fotos y más fotos adentro y esto se va poniendo más derechito, ¿no? Ahí, ahí. Esta es la idea. ¿No? Miren, qué bonito. Ahí está. Ahí está para ustedes. Miren, por los dos lados pueden abrirlo. Por los dos lados pueden cogerlo. Por atrás y por adelante. ¿Qué les pareció? La estructura se ve súper elegante. Gracias. ¡Ahí está la Silvita! Llegó la Silvita, la dueña del circo. Llegó la dueña del circo, Silvita. No te había avisado, pues, ¿no? Pero yo había estado enfermita y no había podido hacer el álbum de papá, que ya lo tenía pensado. Entonces dije, la Miss Cari tiene que hacer el álbum de, de papá, de todas maneras, aunque ya haya pasado el día del padre. Miren, así queda, ojo. Ah. Vamos a dejarlo que se pegue. Acuérdense que todas las estructuras tienen que llevar su tiempo de, de, de pegado, ¿no? Ya, espérense, espérense. Espérense, espérense, espérense. Ahí. Momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento. Ahí. Ya. Excelente, muy bueno. Sí, ya, lo vamos a dejar ahí, ya saben, voy a dejar que se pegue, acuérdense que las estructuras, como les decía, así queda, ojo, ¿eh? después ya se va llenando, llenando y va a quedar así, ¿no? La idea es que puedan eh, utilizar este, sus colecciones de 6x6, porque miren, miren, este entra perfectito aquí, ¿lo ven? perfectito, que creo que este no va a ser su, me parece oh, puede ser ese, su. todavía no estoy segura de cuál voy a usar adentro también, miren muy bonito, bonito me ha hecho pensar en la estructura que venden que venden ya hecha sí, de verdad, ¿no? súper fácil, miren qué rapidito podemos ir colocando yo por ejemplo siempre para para ver mi todo lo que voy a poner por dentro Primero veo lo que va a ir en la carátula. La hoja más bonita de la colección, la que más, más me gusta, la pongo adelante y la reservo, ¿no? En mi caso yo creo que va a ser esta. Esta creo que va a ser. Esta va a ser la que voy a reservar para la carátula, ¿ya? Y luego... Muy pronto, cerquita, cerquita, más novedades. Ahí está la Silvita, por favor, tráiganme todas las novedades. Y ya me dio calor, miren cómo estoy. <ríe> tráiganme todas las novedades, por favor, Silvita. Entonces, yo una vez que yo ya busco lo que va a ser mi eh, carátula, ahí ya me mando con todo, no ¿no? Esta puedo poner acá, miren, no necesito ni poner nada más. Esta puedo colocar por aquí. Miren, le da exacto. Hola, sí, parece de helfer lindo. Ah, ah, la estructura de, de helfer. Sí, sí, sí. De verdad, sí, es verdad. Miren. Yo creo que esto sí podemos avanzar. No como está viendo un poquito, un poquito. Ahí. Así, lo voy colocando ¿Sí? Miren qué bonita. No voy a ni cortar ni nada. Ajá. Sí. Con esto que nos está dando la silvita suficiente para todo nuestro álbum. Ahí. Ahí este me encanta aquí. Me encanta este aquí. Ya. Y este por aquí. Ahí. ¿Ven? Yo ya más o menos acomodé, como ven, súper, súper fácil. Si ustedes quieren ponerle eh, imancito aquí para que todas las hojas se vayan pegando, ¿no? Ahora, como ya no tenemos más y necesitamos forrar aquí, para eso nos sirven las castos, ¿no? Estas de acá que vienen de colorcitos. Yo ya antes de, de seguir voy a cortar y voy a ya tener algunas pegadas, algunas este, cortadas para pegar con ustedes, ¿ya? Hasta ahí vamos a avanzar hasta ahí. Porque la verdad es que sí estoy un poquito dolorida. ¿Ya? Y luego, uy, ¿dónde está la página de? Él? Y la paginita acá estamos, está. Ajá. Y le vamos a poner ya mañana, como les digo, miren qué bonitos estos ah, adornitos que me mandó la Silvita, le vamos a poner este de aquí, este le vamos a poner aquí, voy a, ya mañana ya chicas, voy a hacer el shaker y lo voy a colocar acá, miren qué precioso, por favor, todo hermoso. Si sí, le duele vaya a descansar, nosotros entendemos. Gracias, Gavisita, Mis, está hermoso. ¿Cuáles son las medidas? Las medidas. Yo les di las medidas. Les puedo volver a dar las medidas sin problema. Miren qué bonitos estas, eh, estos que trabajó Silvita también para decorar. ¿Ven? Ya ustedes van a ver cuando ya comience a decorar. Va a ser una decoración sencilla, pero les voy a poner en cada una de las paginitas algo este, bonito. ¿Ya? Para ustedes aquí podríamos poner esto o la dejamos así, yo creo que la dejo así ¿no? ya, las medidas les voy a hacer recuerdo de las medidas ya, yo las tengo acá porque las escribí ya eh, es súper fácil y sencillo, es un álbumcito de 6x6 repito todo y ya me voy a descansar un ratito, mañana vuelvo, ok ¿Al comienzo del video están las medidas? Sí, al comienzo del video están las medidas, pero les puedo repetir las medidas, ¿ok? ¿Sí? Es súper fácil y sencillo. Entonces, tenemos ocho páginas. Miren, así es y rotosito, así es. Así, así le voy a dar mis medidas, chicas, porque no he tenido tiempo para escribirlas bonitas. Ocho páginas de seis, un cuarto por once. Esas son las páginas que van a adentro, ¿ok? Luego tenemos... Eh, hay que pegar como sobre luego tenemos los lomitos son 5 lomitos de 6 1 cuarto por 2 1 cuarto marcados en 1 y en 1 1 cuarto ya el cover o sea las, las tapitas es de 6 1 cuarto por 6 1 cuarto y luego el cover de encima mejor, mejor dicho el lomito de, de aquí de encima es de 6 1 cuarto por 4 marcamos en 1 y en 3 ¿Ya? Y luego en cada un cuarto hay que marcar. Así de fácil. Así como dice mi amiga Vicky, todo está eh, al principio del videito. Lo voy a dejar guardado ahí. Dice eh, video, eh, eh, video número uno, ¿ya? Y las espero mañana para seguir, para terminarlo, porque esto va a ser rapidito. Yo lo que quería, como se dice, es hacer la estructura con ustedes primero y ya mañana, porque como les digo, no puedo estar mucho tiempo sentada, me, me siento un poco adolorida cuando estoy mucho tiempo sentada. Eh, mañana lo terminamos, la decoramos, le hacemos un, una carátula bonita con este, este shaker de Silvita y lo decoramos un poquito por dentro. Pero para que vean que es súper, súper fácil de hacer. ¿Ya? ¿Cuánto nos hemos demorado? Una hora. Una hora para hacer el albuncito. Cómo no lo van a hacer, por supuesto. ¿No es cierto? Excelente. Gracias, chicas. Muchas gracias. Les mando un besito a todas las... Casi hubieron un momento 60, chicas, aquí. Chicas o chicos, así que muchas gracias por estar por aquí y mañana a la misma hora lo terminamos, ¿está bien? Sí, así también ustedes no se aburren de un álbum, es un álbum facilito, no se aburren que sea tanto tiempo y yo también descanso un poquito, ¿ya? Vaya a descansar un poco, gracias, gracias chicas, muy bien, ya las espero entonces mañana y vayan avanzándome la estructura que está súper fácil y súper bonita súper bonita y súper fácil ya bye bye chiquillas un besito cuídense mucho abrigarse a cuidarse mucho bye bye